En la siguiente entrevista, que le hemos hecho a una de las organizadoras de la iniciativa Reclaim the Fields, hablaremos sobre el campamento internacional planificado en el norte de Gales, sobre la relación entre la soberanía alimentaria y el sistema carcelario, así como sobre el tema de la abolición de las presiones en sí. Estoy aquí con una de las organizadoras de la iniciativa europea Reclaim the Fields. Y hablaremos del campamento que están planeando, pero primero nos gustaría saber un poco más sobre la iniciativa. Quizás puedes contarnos un poco más sobre ello. Bueno, Reclaim the Fields es una red internacional de proyectos colectivos e individuales de gente que está involucrada en reivindicar la producción de alimentos. Por tanto, somos explícitamente anticapitalistas e intentamos combinar la producción de alimentos y luchas por el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria con otras formas de resistencia política y solidaria. Entonces, existimos desde, bueno, desde hace 10 años. Organizamos muchos encuentros y acampadas por toda Europa, principalmente Europa Occidental, pero progresivamente más hacia el este. La gente está implicada en sus propios proyectos colectivos y estos pueden ser una pequeña granja ocupada, un huerto comunitario. En general, nos organizamos por países y tenemos también nuestros propios encuentros a pequeña escala. También ofrecemos apoyo solidario cuando hay problemas. Supongo que alguien está bajo amenaza de desalojo y entonces viene mucha gente y les ayuda. Y esto es bueno para quien vive en el campo, por ejemplo, y están aisladas de otra gente con su misma forma de pensar. Gente que comparte su pasión por la justicia social y el cultivo de alimentos. Ahora, para el final de agosto, están planeando un campamento internacional de acción. Esto parece muy interesante. ¿Cuándo será y sobre qué tratará? Yes, yeah, so it's from the 28th of August, so Friday, until the 2nd of September. Va del 28 de agosto, viernes, hasta el 2 de septiembre. Y el objetivo es juntar a la gente para apoyar a las comunidades del noreste del Reino Unido y norte de Gales, para luchar contra esta nueva megaprisión que se está construyendo, de la que voy a hablar un poco más tarde, y talleres, debates, actividades con familias y después tener dos días solo de acciones diferentes por grupos de afinidad contra la prisión. Acamparemos en una zona de resistencia contra el fracking. Así, en el Reino Unido, donde quieren emplear fractura hidráulica para extraer gas, las comunidades a menudo organizan campamentos de defensa. Así que estaremos en el campamento de defensa de la comunidad Boris, que es un nuevo campamento pequeño que realmente necesita apoyo y que está luchando contra la extracción de gas no convencional en la zona. Tienen muchos planes de desarrollo impuestos a la fuerza y esta es nuestra forma de mostrar solidaridad. Va a ser genial y va a ser muy relevante pues el gobierno del Reino Unido tiene gran interés en la expansión carcelaria y esta va a ser una buena muestra de resistencia muy visible. Habrá gran resistencia de exprisioneras y charlas sobre su experiencia en prisión y varios talleres sobre la abolición de las prisiones y resistencia transformadora. Ojalá consigamos hacer esta lucha más conocida en el Reino Unido. Suena bastante interesante combinar estos temas de soberanía alimentaria y, en este caso, el sistema carcelario. ¿Por qué esta mezcla? Pues sentimos que están muy, muy conectados. Ya sabes que la industria penitenciaria en Reino Unido, que alguna gente llama complejo industrial penitenciario, está muy vinculado con el nacimiento de agricultura industrial y como la PAC, Política Agraria Común de la Unión Europea, nos hace usar la tierra. Para una mujer que parte de la comunidad que ha estado luchando contra la prisión, ella recuerda cuando la tierra era en cultivos antes de convertirse en industria. Así que hemos sido testigos de esos cambios promovidos por la PAC y por la acumulación de riqueza. Actualmente, esta nueva forma de innovación pionera es el sistema sistema penitenciario que se aprovecha de la explotación de presos, del encierro de seres humanos, que especialmente en Reino Unido, son principalmente gente de color, clase trabajadora, personas queer, inmigrantes, discapacitadas, gente con problemas de salud. El Reino Unido tiene el sistema penitenciario más privatizado de toda Europa. Así que este campamento es una forma de mostrar resistencia contra eso, que no nos encarcelarán, y menos para su lucro. So, this camp is a way of showing resistance to this, that we will not be imprisoned, especially not for profit. ¿Y las prisioneras también trabajan en los campos? No es tanto así en el Reino Unido. Hay algunos pequeños proyectos hortelanos, sin embargo hay dos grandes talleres, algo así como minifábricas, donde emplearán a más de 800 personas para trabajar para empresas locales, que venderán esto en la zona como los grandes beneficios económicos que trae la prisión, ya que en realidad las prisioneras reciben como 7 libras semanales o algo así, que no corresponden ni con el salario mínimo por hora en el Reino Unido. Puedes contarnos un poco más sobre las particularidades de este proyecto de prisión. Dijiste antes que es el segundo proyecto más grande. Aún no tiene nombre, pero está en Brexham una pequeña ciudad al norte de Gales, retendrá a más de 2.100 prisioneras. Será gestionada por la administración, no por una empresa privada. Sin embargo, 13 del total de los contratos irán a compañías privadas. Así que, a pesar de todo, estas empresas harán grandes beneficios a través de la prisión. Alguna gente ha demandado una prisión local para su comunidad. No realmente población local, sino más bien gente con poder a nivel local como consejeros, miembros del Parlamento. Lo han estado demandando. Sin embargo, en el norte de Gales, solo 700 personas han sido condenadas a ir a prisión en total. Así que es una gran mentira que es una prisión para prisioneros de Gales. Es una mega prisión que va a encerrar más probablemente comunidades pobres del noreste del Reino Unido, como Liverpool y Manchester. En este momento ya tiene permiso de planificación y están construyendo según hablamos. La campaña ha estado luchando contra la prisión también para intentar, y supongo que para alentar a las empresas, a dejar el proyecto y no trabajar en él, así que la gente está apuntando hacia la empresa de construcción llamada Henlis, una multinacional australiana de construcción, y otras empresas locales que están beneficiando de construir la prisión. Pero solo es una prisión parte de un plan del gobierno británico de construir más. Así que pensamos que es muy importante que haya resistencia activa. Incluso aunque no la paremos, podemos demostrarle al gobierno que construir prisiones no está bien y no lo toleraremos. Bueno, para ir a un tema más general, las anarquistas están completamente en contra del sistema de prisiones como tal. Pero muchas personas no anarquistas podrían no saber por qué o pueden pensar que en algunos casos, tal vez... ¿Podrías responder algo a esto o explicarlo? Sí, el tema de las prisiones es muy interesante y cuando a menudo hago talleres para ayudar a la gente a comprender las prisiones y les pregunto por su primer recuerdo de la prisión en su vida pues tal vez es una película de Disney o un show de televisión o algo así. Pero al hacer este ejercicio nos damos cuenta que la función del sistema penitenciario es básicamente controlar la resistencia e intimidar a las comunidades pobres y ahora cada vez más aprovecharse de ellas. Así que las prisiones se venden como una manera de solucionar problemas económicos y sociales. Si hay crimen, digamos en una región, pero no queremos llegar a la raíz de los problemas, que podrían ser pobreza o desigualdad económica, en su lugar nos que las prisiones nos pueden dar seguridad y que esto es normal, natural y necesario. Así que cuando introducimos ideas como la abolición de las prisiones, lo que estamos haciendo en realidad, en cierto modo, no estamos siquiera hablando de prisiones. El mensaje es... ¿Cómo podemos cuidarnos las unas a las otras sin esta violencia o sin encerrar a la gente? ¿Cómo podemos trabajar el daño? ¿Cómo podemos hacer frente a las desigualdades causadas por el capitalismo y el Estado? ¿Necesitamos prisiones para resolver estos problemas? ¿Los llegarían a resolver alguna vez? Así que estas son las ideas contra las que luchamos. Así que entiendo que la premisa es que las prisiones no solucionan los problemas, no van a la causa raíz de por qué la gente se hace daño. Y especialmente no cuestionan cosas que son sistémicas como el patriarcado, por ejemplo. Si un hombre viola a alguien, no sirve que haya una prisión, porque no responde a las necesidades de la superviviente que ha vivido tal abuso. La mayoría de las supervivientes vive realmente desempoderantes experiencias en la interacción con la policía y los juzgados al escuchar que solo están mintiendo y que es su culpa, bla, bla, bla. Así que no responde a sus necesidades no les hace sentirse más seguras y este hombre va a una prisión que es a un ambiente altamente violento y sexista, donde la gente habla sobre a quién van a violar cuando salgan, por ejemplo. Así que no va a transformar a esta persona que ha violado, no va a cambiar su cultura que ha creado una cultura de violación, no va a cuestionar las causas de la raíz del patriarcado. Realmente es inefectiva y en la mayoría de los casos la superviviente será dañada en el proceso you know, also harmed by this process. So, you know, we're not saying there's, there's answers to all of these, you know, they're really complex no decimos que haya respuestas a todo esto. Son temas muy complejos, pero creemos que es decisión de las comunidades cómo gestionar el daño y cómo trabajar la responsabilidad propia. Y esto es muy difícil, obviamente, porque estamos atomizados por nuestro sistema económico. La mayoría de la gente no tiene una comunidad. Sin embargo, como anarquistas, podemos comprometernos a construir estas infraestructuras ahora y explorar diferentes formas de trabajar el daño sin llamar a la policía. Así que la abolición de la prisión trata tanto de luchar con la expansión carcelaria como buscar formas de mantenernos seguras mutuamente y construir ambientes saludables y áreas saludables para nosotras. Por eso está tan conectado con cultivar alimentos o con el acceso a la tierra. Ser capaces de reproducirnos, cubrir nuestras necesidades autónomamente, esto es esencial para construir una sociedad donde no necesitamos prisiones. Bueno, no las necesitamos ya en este momento, pero trabajar por una nueva sociedad, ese es el nivel de cambio que necesitamos. Siento que la comida es un gran conector ya que todas necesitamos comer. Es nuestra necesidad básica. Así que encontrar formas de producir comida centradas en las necesidades reales, radicales, a pequeña escala de manera colectiva, empoderadora, horizontal, esto puede sentar los cimientos, formar el suelo para una totalmente nueva forma de vivir. Pero si no cuestionamos las prisiones ahora, entonces reproduciremos esas dinámicas y este deseo de castigar y depender del Estado para gestionar el daño. Sentimos que vamos a encontrar una mezcla de gente muy interesante, apasionada por cultivar alimentos y tal vez contra las prisiones. Y ojalá todas traigan una, alguna experiencia o saber sobre esas cosas en su vida, y creemos que algunas conversaciones muy interesantes. Antes has knowledge experience mencionado el concepto de justicia transformadora, por ejemplo, que se trabajará en un taller ¿Cómo puede la gente que escucha esta entrevista y está interesada informarse sobre el campamento y cómo llegar? Toda la información sobre talleres, programas y logística puede encontrarse en reclaimthefields.org.uk Y también queremos decir que es un campamento internacional. Habrá traducción, un colectivo de traducción. Y realmente queremos animar a la gente a contribuir en el programa. Nos gustaría mucho aprender sobre las luchas antiprisión o el cultivo de alimentos en Alemania, por ejemplo. El campamento será, sabes, para todas. Y también en los días de acción, el martes y miércoles, queremos animar a las acciones descentralizadas para que se organicen. Así que si no puedes venir a este campamento, pero te gustaría luchar contra esta prisión y el daño que hará a las comunidades en los próximos 100 años, por lo menos, hay detalles en la web con vínculos a diferentes empresas involucradas y materiales para bajar. Así que idealmente tendremos resistencia a esta prisión por todas partes. So hopefully, you know, we could have resistance to this prison everywhere. Perfecto, muchas gracias.